Y bienvenidos a un nuevo experimento Recuerda no hacer esto en casa Puede ser peligroso Puedes incendiar la casa Lo que vamos a hacer es a tomar un CD O un par de CDs mejor Y le vamos a hacer una base con plastilina De tal manera que se pueda sostener De esta manera Luego los vamos a meter al microondas y lo dejamos solo un poquito porque, porque nos podemos ir tirando en microondas Mami. Mami. Vamos a ver cómo quedaron. Quedaron completamente quebrados. Esto fue más que suficiente. Casi nos tiramos en microondas. Casi.